60 titulados, casi todos con mención honorífica. Acaba de ganar mención honorífica una compañera que escribió sobre Cherán. O sea, estamos cambiando esas tesis que solo las meten en cajones y no las lee nadie. Y cuando se titulan los becarios, viene por primera vez la familia que no ha venido nunca a la Ciudad de México. Entonces, ahorita tengo un equipo de entrevistadores de las familias que vienen a los, a los exámenes para intercultural, precisamente. Porque eso es lo que no se hace. Entonces, tenemos casi, yo diría, más del 100% de eficiencia terminal. Los líderes becarios, indígenas, no, ¿cómo es la palabra que dijo la compañera? No desercionan, no, no desertan. Imagínate si les ha costado tanto llegar desde chiquititos y ya no desertan. Son de los mejores, Se acaban de darle la medalla de oro en matemáticas en un concurso nacional... A un compañero que ya había ganado medalla de oro. Tenemos uno que hizo, yo no sé qué es, pero un removedor de papel Que entonces se acostó en Suiza costó millones de millones de de Y él llegó un día y me dijo: Marta, tú me das permiso, porque me tratan mucho como una mamá, ¿sabes? Me ven como una mamá. Se acercan conmigo de una manera muy interesante. Y sabe que soy su aliada. Ellos cuando miran conmigo o saben que ahí se les va a resolver. Dice, maestra, yo quiero hacer una oficinita, una, una hora toda, para hacer un, ¿cómo se De las partículas? Un removedor de partículas. Es una cosa de ciencia súper importante. Y yo le dije, pues, usa de la Vega, claro que sí, hizo en con mil pesos su lugar. Y Dice, no tiene el nacional de la por supuesto inmediatamente los suizos lo invitaron y se lo llevaron. ¿Pero qué eso que no no lo roben. Porque se roban todo. <risa> todo. ¿Vale? Es decir, el tutor responsable de cultural es responsable de que no nos roben a, a, a los becarios. Necesitamos becarios que cuando salgan con su profesor tengan nivel de conciencia y negocio con las monedas. Ya me voy, ya no voy nada. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Vamos a cambiar, porque la idea es, no es estar aquí unos y allá otros, o nosotros allá y ustedes acá, no esa es la idea, sino en un seminario es en un solo plano. Entonces, queríamos ver este, la afluencia de, de los asistentes para poder organizarnos las próximas sesiones de una manera para que ustedes estén todos estén cómodos, con unas mesas o unos escritorios. Publicados probablemente en forma de herradura, entonces vamos a modificar esto para poder trabajar, entrar de lleno al seminario y trabajar de esta manera en un sentido, como lo diría Robert Bachon, eh, diatópico y dialogal. ¿no? Recomiendo también lo que había dicho en un momento Juan Carlos. Este, dado también a que eh, tenemos el gusto de contar con asistentes de diferentes formaciones, de diferentes niveles académicos, etcétera, Creo que es oportuno hacer una como introducción muy general en relación a los derechos, derecho internacional, este, eh, el valor de las convenciones, de las declaraciones en el ámbito interno. Esto probablemente para los compañeros abogados se haya historia de todos los días, pero a los cuales por supuesto les voy a pedir este, su ayuda para apoyarnos en estas discusiones pero estas son discusiones que probablemente no sean comunes para las otras, este, los otros compañeros. ¿no? Entonces creo que es oportuno discutir sobre eso, eh, hacer como una introducción que probablemente tomemos unos media hora o 15 minutos, ya sea antes o después de las sesiones, al inicio o al finalizar las sesiones, se van a eh, proponer lecturas, lecturas muy simples y, muy, y pequeñas, las vamos a subir todas, entre ellas voy a mencionar algunas como de manera introductoria, digamos, y que tienen un contenido jurídico interesante, importante para este, para este seminario. Eh, bueno, el doctor Carlos nos va a acompañar en todo lo que viene siendo el ámbito antropológico y yo estaría encargada del ámbito pues, jurídico con, con apoyo, por favor, de los compañeros abogados. Uno de ellos son artículos que voy a mencionar y que los vamos a subir. La Teoría General del Derecho y los Pueblos Indígenas. Todos estos eh, del doctor Oscar Correras Vázquez. Eh, la Teoría General del Derecho y los Pueblos Indígenas. Este es uno. Otros dos son los derechos humanos entre la historia y el mito. Uno y dos. Kelsen y el pluralismo jurídico. Otro artículo que es clásico, que se llama Y la norma fundante se hizo ficción, también del doctor Oscar Correas, el colonialismo interno de Pablo González Casanova. Entonces son artículos que vamos a ir subiendo y que vamos a discutir en estos media hora eh, al inicio o al finalizar las sesiones. Eh, y lo que sí quisiera es que, Todas las cuestiones técnicas que pudieran surgir, donde pudieran surgir dudas, sobre todo en el lenguaje jurídico, no duden de externarlas, porque la cuestión es avanzar juntos y compartir juntos. No sé qué otra circunstancia hay que comentar aquí. Bueno, yo tengo seis puntos que creo que nos. nos nos debemos de plantearnos todos. El primero es de las inscripciones. Eh, me gustaría saber si ya todos los que están aquí dentro del seminario eh, están inscritos dentro del seminario. Quisiera ver si hay alguno que no ha podido inscribirse por alguna razón. Bueno, con relación a las inscripciones, ustedes saben que ya se lanzó la convocatoria. Quizás hayan colegas, amigos que no se hayan podido inscribir y no hayan podido llegar el día de hoy. Todavía se pueden inscribir. Eh, en, en tiempo y forma, siempre y cuando, como ustedes saben, como todo seminario, necesitamos tener pues, cierta disciplina académica, para que no se convierta en un seminario itinerante, o más bien una ficción jurídica o antropológica, de que estamos pero no estamos, y no obstante, estamos transmitiendo en vivo este seminario, y no lo vamos a hacer eh, eh, tan... tan eh, ...tan común, a veces el, eh, tenemos problemas técnicos, de manera que nosotros lo que les pedimos es su participación activa dentro del seminario. Todo seminario como un semillero, necesita entonces de una disciplina a través de las cuales nosotros vamos a privilegiar a los estudiantes que estén inscritos de manera formal... Eventualmente si ustedes tienen algún problema laboral o eh, para llegar al seminario el, el, el problema fundamental es que no es un seminario de Magister dixit, De simples eh, eh, ponencias o conferencias magistrales Sino que a pesar de que hoy es nuestro día inaugural Y hemos colocado esta mesa como el de los principales sobre eh, eh, un auditorio alto eh, La idea es que todos nos bajemos a la madre tierra y todos estemos sobre un mismo espacio, un mismo lugar y que ojalá pueda ser un espacio circular, un espacio más comunal en donde nosotros nos sintamos pues, al mismo nivel y nos sintamos hermanados en un cierto sentido eh, todavía pueden incorporarse más compañeros si nos están viendo en, en línea, pueden venir aquí a inscribirse eh, en el tema de las inscripciones, ustedes saben que hay personas que se les está dando becas de eh, eh, del 100% que son todas las personas que son miembros o representantes o pertenecientes por autoascripción a los pueblos originarios o barrios originarios de la Ciudad de México o de otras comunidades pueden eh, inscribirse de manera gratuita y asimismo también los estudiantes tienen un descuento eh, muy eh, especial eh, de, que va, que gira dentro del 50 al 20% y, que lo, y facilidades de pago y que no, lo estamos haciendo no en función de una lógica neoliberal, que yo quiero aclarar eso, sino porque no, de, lamentablemente muchos de los espacios que nosotros hemos querido lograr dentro de nuestra querida universidad, nos han sido negados. Y por esas circunstancias, en muchas otras universidades, eh, nosotros hemos tenido que acudir aquí a la UNAM, quienes eh, gentilmente nos han brindado este espacio, este espacio universitario, que como ustedes saben, tanto nuestros alumnos de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como de la Universidad Autónoma de la... Eh, Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades, eh, incluso de Chapingo, que también vienen aquí con, con nosotros y nos hacen favor de acompañarnos, incluso de estudiantes, incluso de investigadores eh, con posgrados que van a estar aquí eh, eh, con nosotros, van a irnos acompañando en este eh, caminar. Eh, y en ese sentido, eh, quiero pedirles que eh, la idea un poco de, de cobrar es, porque necesitamos eh, eh, mantener esta cuota de recuperación que sirve para los servicios de cafés, para algunas, eh, para comer galletas, para algunos pocos Fordes, algunos libros que les vamos a obsequiar, algunos materiales de trabajo, y este dinero se va a ser utilizado eh, eh, evidentemente para eh, los ministerios simplemente de, de mantener el seminario. Tanto Claudio como yo no estamos cobrando nada por el seminario Es como ustedes saben, eh, nuestro lema, al menos de nosotros dos, es que Dios te lo pague De manera que nosotros trabajamos de forma gratuita a la universidad eh, Esa es nuestra dinámica, así, así ha sido, eh, no una manda, sino ha sido, pues eh, sobre todo El, el no eh, ser científicos, sino ser eh, voceros de conciencias eh, en ese sentido eh, vamos a instaurar una página web que les vamos a enviar toda esta información eh, por vía de sus eh, correos electrónicos eh, si alguno de los compañeros eh, no se inscribió por vía electrónica y no nos ha dejado su correo electrónico, por favor afuera, eh, regístrense la dinámica de trabajo está configurada en tres distintos tipos de bloques por un lado las conferencias magistrales eh, eh, a las cuales pues, vamos a poder dialogar y participar con los eh, profesores. Por el otro lado, tenemos toda una serie de conferencias y de participantes y en donde lo medular no es simplemente hablar sobre los temas, sino hablar de los temas, a aprender de los casos que ellos nos expongan y sobre todo desarrollar las herramientas jurídicas de defensa para los, para los pueblos. Por el otro lado, vamos a finalizar de estos cuatro bloques con un taller epistemológico porque no se crean, la idea del seminario eh, no es simplemente venir a, a participar en una educación bancaria, es decir que solo nos venimos a sentar y a escuchar, no, se trata de una participación activa, de que ustedes sean su, los propios gestores de su conocimiento y que nosotros simplemente seamos las personas que detonen o motiven o, eh, o como los emoticons, ¿verdad? que simplemente eh, coadyuven en su, propia, en su propia formación profesional. De manera que vamos a tener lecturas, lecturas que ya nos ha propuesto Claudia, que vamos a subirlas a la página web, lecturas que nos van a hacer favor de enviarnos también los, eh, los ponentes para cada una de sus, de sus clases. Y la idea de esta última parte del taller es que va a llegar a una de nuestras queridas especialistas sobre formación no solo de antropólogos, sino también de juristas, para que nos haga favor de que ustedes al final de este seminario puedan entregar un producto final. Pero no un producto final que sea un capricho de nosotros para que les podamos otorgar una constancia, sino un producto final que es justamente la motivación a la cual ustedes están acudiendo aquí. Puede ser, por ejemplo, su capítulo de tesis, en donde esté pues, discutido lo que hemos venido haciendo. Puede ser un trabajo también más creativo, más artístico, un documental, un video. O puede ser también el desarrollo de un taller, por ejemplo, comunitario, en donde ustedes repliquen lo que nosotros estamos trabajando aquí, en una comunidad. O qué mejor que hagan un tequio comunitario, que sus propias comunidades ustedes desarrollen una tarea que eh, implique una colabor eh, con ellos y que justamente a través de eso ustedes puedan... Eh, realizar también este, este trabajo, y por supuesto como estudiantes universitarios, pues también pueden hacer, eh, pueden realizar cualquier otra actividad creativa que no sea simplemente los que yo les estoy enunciando para que este seminario no sea simplemente otro seminario más de su currículum, sino que verdaderamente sea formativo, creo que esa es la sintonía que hemos logrado con el PUIP y esa es la sintonía que hemos logrado también con la UACM, que son instituciones que tienen eh, una visión pedagógica un poco eh, más, eh, eh, que va más allá de esa eh, pedagogía eh, tradicional, universitaria, bancaria, sino que va a una pedagogía más bien eh, de un sentido eh, comunitario. Y sobre todo, de no eh, realizar trabajos de manera puntual, individuales, sino que mejor, si podemos ir logrando el que nos conozcamos todos. En la próxima sesión vamos a hacer una... Un, un espacio de socialización para que nos conozcamos todos, para que nos conozcamos, para que sepamos quiénes estamos aquí y que posteriormente eh, también podamos socializar nuestros eventos académicos, podamos socializar nuestras dudas, nuestros eh, eh, comentarios, porque justamente la universidad es esto, es una casa en donde nosotros eh, podemos dialogar y eso es justamente lo que nosotros intentamos lograr aquí dentro del seminario. En, los, eh, en, los, en las siguientes clases que van a ser desarrolladas todos los martes, ya tenemos todo un programa final eh, de todas las actividades durante todo el semestre. Eh, no vayan a pensar que vamos invitando semana con semana a, a cada persona a ver si puede venir, ya tenemos prácticamente apalabrados a todos los profesores. Eh, sin embargo, eh, eh, consideramos siempre importante uh, eh, utilizar el tiempo eh, de, y el espacio para que eh, investigadores de otros países puedan estar en conjunto con nosotros. En particular, la próxima sesión eh, va a acompañarnos aquí eh, la doctora Raquel Irigoyen, eh, quien nos va a dar una videoconferencia desde Perú, eh, muy posiblemente también Gabriela Iturralde, su atento servidor, un poco para eh, abrirles y hablarles. Eh, sobre lo que es la diversidad étnico-cultural en América Latina y asimismo también la doctora Excel Maldonado que nos va a hablar sobre los pueblos indígenas de Sudamérica y eh, las grandes enseñanzas que nos están dando, particularmente en los contextos constitucionales de Ecuador y de Bolivia eh, en los cuales el desarrollo jurídico está muy avanzado y va hacia los derechos de la naturaleza a, la, a los derechos verdaderamente constitutivos de las autonomías y en fin, toda una serie de experiencias sumamente interesantes pero también con Gabriela Iturralde vamos a hablar también de esos pueblos afros que justamente la compañera eh, preguntaba, porque nominalmente siempre se hacen, eh, se discute la interculturalidad, pero a partir de los pueblos originarios eh, solamente, o a partir de los pueblos originarios y los mestizos. Y me parece que América Latina, con estas cuatro o cinco grandes raíces que tenemos, porque no debemos de olvidar también las raíces asiáticas que tenemos, eh, sobre todo la influencia eh, de los eh, eh, de todas las personas de China, de Japón, que han influenciado también en nuestras eh, propias culturas eh, eh, nacionales y, y sin decir más también de, de, de los aportes de las culturas eh, eh, africanas que han llegado también eh, a América, que son fundamentales y europeas, eh, que están presentes aquí, incluso en la, en la Ciudad de México. Bueno, yo no restaría más que darle ya la palabra a Claudia para que ya conteste muy puntualmente las dudas, preguntas, comentarios, las sugerencias que ustedes nos quieran dar sobre el seminario y estamos entonces abiertos para responderle sus preguntas y tratar de sintonizarnos con ustedes. Soy solo voy a decir lo de los afrodescendientes, nosotros tomamos el termómetro de la realidad y vimos que era muy importante a los afrodescendientes entonces el sistema de becas es para pueblos indígenas y afrodescendientes ya despegamos y tenemos 10 compañeros pecarios, que para nosotros es un gran logro, porque hay una discusión muy grande con respecto a cómo llamarles sin embargo, en el eje temático del proyecto docente pusimos la tercera raíz siguiendo el camino de la cimarrona la doctora Montiel que es una excelente seguidora de la ruta de la esclavitud, desde esa perspectiva. Muchas gracias. Este, muchas gracias. No, pues solamente recordarles que la comunicación será con Uriel, con el compañero Uriel, con el cual ya tienen ya intercambios este, de correos y todo esto. Cualquier duda eh, también estoy a sus órdenes, igual que el doctor Carlos. La idea es, como lo decía hace un momento, un acompañamiento permanente en el área antropológica, se la dejo el doctor, y jurídica de mi lado. Esta es, es como una advertencia. Tenemos un, tuvimos un problema con, la, eh, con los días feriados, porque no queremos molestar los días feriados el descanso de, de, de todos. Por lo tanto, es, es, habrá un sábado ya que se les invitará a venir ese sábado que. Es...